Yo me enamoré, ey. Wow, wow. Ey. Escucha. All right, ey. Ey. Yo me enamoré con un corazón muy frágil. Ey. Desde que te vi, supe ey. que no iba a ser fácil. Ey. Y ahora no. me quedo porque estoy para ti. Si no es contigo, entonces no es así. Cuando te fuiste, juré no morir. Porque en tu brazo fue que renací. Uh. Y ahora me quedo porque estoy para ti. Si no hay contigo, entonces no es así. No, no. Te pelearé cuando quieras venir. Ey, prometo, prometo jugarme todo por ti. Yeah. Ey, ey, yeah. Que en el amor iba a perder. Y me perdí, fue dentro de tu ser. Que no te engañen, que no soy infiel Déjate ey, llevar y conóceme. Que no soy patán ni me, me parezco a él. Confía en mí y déjame ver. Eso ey. que tú traes lo quiero conocer. Quédate aquí, no empeces en correr. Muchas y te demostraré que solo eres mía, mía. Que no te sigan, no te sigan. No importa lo que digan. Yo me enamoré con un corazón muy frágil. Desde que te vi, supe que no iba a ser fácil. Y ahora me quedo porque estoy pa' ti. Si no es contigo, entonces no es así. Cuando te fuiste, juré no morir. Porque en tu brazo fue que renací. Y ahora me quedo porque estoy pa' ti Si no es contigo entonces no es así Te esperaré cuando quieras venir Prometo jugarme todo por ti Baby demuéstrame lo que no comparte Dejemos la arrogancia, sacamos las paces Te quiero solo para mí que otro no trate Te voy a comer completo y el desamor quitarte Y hoy que busco solo enamorarte Porque tu piel fue que me enredaste Hoy te admiro porque eres arte Dejemos la arrogancia y te hagamos las paces Yo hoy que busco solo enamorarte Porque en tu piel fue que me enredaste Hoy te admiro porque eres arte Dejemos la arrogancia y te hagamos las paces Yo me enamoré con un corazón muy frágil Ey. Desde que te vi supe que no iba a ser fácil ahora me quedo porque estoy pa' ti si no es contigo entonces no es así Cuando te fuiste juré no a morir Porque en tus brazos fue que renací Ey Escucha Anora Ey Lola no Company uh. Dímelo King Ey